En el año 1994, un grupo de vecinos de El Chatén, unidos por su amor a la montaña y a la naturaleza, fundaron el Centro Andino con el objetivo de fomentar las actividades de montaña. Se conformó también la comisión de auxilio entre la necesidad de socorrer a los cada vez más frecuentes accidentes en la montaña. El Centro Andino ha tomado un lugar esencial en nuestra comunidad a través de su comisión de auxilio. La CACS está en constante formación e instrucción. Ha participado en más de 100 rescates, algunos con un alto grado de complejidad. Desde el año 1997, el CACS organiza el Festival de Boulder, evento que dio origen a la fiesta nacional del trekking y que se ha convertido en una fiesta de escaladores, vecinos y turistas. En el año 2014 dio un gran paso gracias al esfuerzo colectivo de sus socios y la comunidad. El club amplió su sede albergando en el año 2015 un muro de escalada indoor. Lamentablemente un incendio arrasó nuestra sede el 31 de agosto de 2016. A los pocos días de lo sucedido la comunidad del club se reunió para seguir adelante. Ninguna de sus actividades se detuvo. En principio y nuevamente ayudados por la comunidad, se encontraron espacios alternativos tanto en la naturaleza como puertas adentro. Hoy el club observa con sus actividades a más de 100 niños, jóvenes y adultos a la montaña. Gracias a donaciones, eventos y subsidios ya hemos logrado reconstruir los baños y alzar la platea, las columnas y el galpón de lo que será nuestra sede. Nuestra motivación no se detiene y queremos todo nuestro muro y todas nuestras actividades funcionando dentro de nuestra sede. Para lograrlo necesitamos el apoyo de todos ustedes. Por más pequeña que sea tu contribución, nos ayudará a concretar nuestro sueño.